Estamos de retorno con el programa. Muchísimas gracias por estar junto a Bella, la Televisión y La Noche al Día. 21 horas con 48 minutos vamos a hablar de lo que veíamos precisamente en nuestra edición central, hablar acerca de una norma que permita trabajar regular lo que se refiere a los emprendimientos productivos con fase tecnológica, emprendimientos tecnológicos, así hemos visto. Y bueno, para hablar de ese tema está con nosotros Nicolás Laguna, director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información, la AGTIC. A quien le damos la más cordial bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes que nos están viendo hasta ahora. ¿Por qué es importante tratar a, y trabajar en una norma? Mira, nosotros venimos trabajando dos años y medio aproximadamente con el sector empresarial en diversos proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Productivo fundamentalmente y en ese contacto, en esa relación que hemos tenido con los empresarios, con los microproductores, eh, productores medianos, hemos encontrado que hay muchas necesidades, hay muchas trabas, muchos impedimentos, a veces obstáculos que hacen que muchos emprendimientos o recurran a mantenerse en el sector informal o por el otro lado fracasen. ¿no? Entonces lo que estamos buscando es un proyecto de ley que nos ayude a facilitar, a agilizar, a mejorar, a destrabar todos los procesos que sean necesarios, darles incentivos en distintos ámbitos a las empresas que están surgiendo, que están creciendo y nosotros queremos poner eh, énfasis fundamental en la parte de base tecnológica, todo aquello que tenga que ver con tecnología, que utilice la tecnología como base central de los futuros negocios, darles un mayor respaldo. ¿Por qué? Porque este es el sector que creemos hacia el futuro va a constituir el núcleo productivo del país, tiene que ser la economía digital, la economía del conocimiento, tiene que ser el núcleo fundamental de nuestro desarrollo económico para seguir creciendo como hemos estado haciendo estos años. En determinado momentos se tenía miedo por la regulación y tal vez el término, ¿no? cuando se, se, se planteaba, sé que es en un proyecto, o sea, la, la están trabajando, pero... Otros países ya la tienen, otros países sabemos que cuentan y de hecho a, a Bolivia faltaba regular precisamente por cómo está creciendo este, este ámbito. Yo creo que el término más que regular en toda norma siempre regula algo, pero más que regular es más bien generar incentivos, generar facilidades, generar mecanismos que les den la posibilidad de ser exitosos, de que estos negocios crezcan rápidamente. Es lo que el mundo entero está haciendo, no solo Bolivia, en la región tenemos a Chile, Uruguay, a Colombia como ejemplos muy importantes. Y nosotros queremos poner al día a nivel mundial Estonia, por ejemplo, es un ejemplo eh, importantísimo. Uh -huh. Pero nosotros lo que queremos es eso, darle facilidades, incentivos, darles condiciones y los elementos necesarios para que los productores, los emprendedores puedan surgir rápidamente, aliviando las cargas iniciales, para que luego tengamos mayores... Eh, eh, empresa, mayores empresas, más empresas eh, consolidadas, con empleos formales, donde también los trabajadores tengan mejores condiciones y vayamos reduciendo la informalidad eh, de a poco, pero no por el lado del castigo sino por el lado del incentivo. Un ejemplo, mira, te pongo, es el del doble aguinaldo que ha tenido un éxito muy importante con eh, esta política de que el 15% de nuestro doble aguinaldo lo destinemos a productos nacionales. Hemos conseguido que más de mil empresas, microempresas, se formalicen, que tengan un número de NIT, que empiecen a participar del sector formal. ¿Por qué? Porque tienen un incentivo, tienen un beneficio, pueden ser eh, parte de los que venden productos a los consumidores de este 15, con este 15% del doble aguinaldo y de esa forma se fortalecen y empiezan a adquirir el cuerpo suficiente para hacia adelante seguir siendo una empresa formal contratar personas que tengan un salario, que tengan beneficios sociales, etcétera, y creo que esa es la forma, porque por el lado del castigo, creo que se intentó en el pasado hace muchos años, cuando habían ese tipo de políticas de formalizar a la fuerza o de pedirle al empleado al, al, al trabajador igual que pague impuestos eh, extra ¿se acuerdan? En el febrero del 2003, fue un uh -huh. día tristísimo por eso, por intentar que la gente a la Con mala ¿no? pague un impuesto. no uh -huh. La idea no es esa, la idea es todo lo contrario, es decirle, mira, si tú quieres formalizarte, quieres trabajar, primero te vamos a reconocer en un estatus de emprendimiento o de startup, de, de incubación en un proceso de generación de la idea, del proyecto y luego más adelante la formación de una empresa, reconocer que no tienes la capacidad de cumplir con todas las cargas que existen actualmente, facilitarte la parte de la tramitología y que en el tiempo, uno dos, tres, cuatro años iremos evaluando eso, eh, que es, es posible, eh, ya puedas ir formalizando cada uno de, eh, de los pasos que hay que hacer actualmente, la normativa lo que hace es decir, o eres una empresa formal o, o vives en la informalidad. Y si eres formal, tienes una carga en distintos ámbitos que te hace inviable, que hace que no funcione o que fracase. El ejemplo de, de empezar en este en este ámbito ha sido el, lo de la billetera móvil, el doble guinado, el 15%. En realidad todos los proyectos que nosotros fuimos eh, elaborando para las empresas uh -huh. nos fueron empapando de esta temática nos fueron los empresarios, las personas que iban, los microempresarios, que utilizaban los sistemas, No decían si tú no sabes lo que esto significa para nosotros o este es un costo muy alto para nosotros, mm -hmm. con esto no podemos, vamos a fracasar. Otros que nos contaron experiencias muy interesantes eh, que intentaron, por ejemplo, hacer un courier, una suerte de correo en Santa Cruz, por ejemplo, con eh, bicicletas, gente que iba en bicicleta, tenía todo un sentido ecológico y demás. Y que no pudieron sostener el negocio en el, en el tiempo por todas las cargas que tuvieron. Entonces, l ahí surgió la idea de por qué no hacemos algo que los impulse, que les dé el aire suficiente para montar un negocio estable y que en el futuro tengan eh, todas las condiciones para sus trabajadores, para la empresa, para todo el tema impositivo, etcétera etc reconocer Nunca vamos a formalizar nada si es que no reconocemos que hay un momento en la vida de una empresa en que no puede con todas las cargas, sobre todo en un país como Bolivia, que es altamente emprendedor. La gente aquí genera su propio negocio, genera su propio sustento de vida lo hace de la manera que puede, la idea es darle los elementos suficientes para que eso no se quede en un simple emprendimiento, sino que crezca, se convierta en una empresa y se convierta en un buen negocio que ayude a la construcción del país. Hoy estábamos en la vicepresidencia, esperábamos aproximadamente 20, 25 personas, tuvimos 150 personas que vinieron a Así participar del proceso, nos rebasaron por completo, tuvimos que cambiar de sala. Porque querían participar del proceso de construcción de esta ley. Y justamente también eh, estas personas nos exigieron, nos dijeron, bueno, ya hemos dado nuestras ideas, ahora queremos ver el proyecto redactado y ver si están ahí plasmadas ¿Qué tipo de ideas? ¿Qué tipo de inquietudes presentan? Mira, a mí me sorprendió mucho uno que la gente exige, mucha, más que el tema impositivo muchas otras cosas, eh, plantean el tema de formación. Es decir, ¿por qué el Estado no capacita a quienes están emprendiendo en cómo Convertir una idea, una innovación, una iniciativa en una empresa, que tenga todas las condiciones. Porque es distinto tener una idea de algo que, oye, esto puede ser un buen negocio, a convertir eso en una, en una empresa ya consolidada. ¿no? Entonces dicen formación, capacitación, especialización por profesionales eh, altamente capacitados. Lo otro, inversión, acceso no solo a crédito, sino también a financiamiento eh, del tipo de fondo de inversión, digamos, ¿no? que las, primero que las empresas de afuera puedan llegar a invertir en Bolivia, uno. Dos, que las empresas bolivianas también puedan invertir en estos pequeños emprendimientos que están surgiendo y que en realidad después se convierten en una suerte de accionistas de la empresa. ¿no? Entonces hay un financiamiento que luego no significa un crédito. Porque, claro, te puedes endeudar y luego ese crédito no lo puedes pagar y fracasas y te metes en un problema. En cambio, cuando hay esta suerte de financiamientos si la empresa fracasa, bueno, fracasamos todos, pero si es exitosa, también compartimos todos eh, el éxito, ¿no? Entonces, han ido planteando así una serie de ideas que pueden ayudarnos a consolidar una normativa que hacia adelante facilite, viabilice, y es una norma que, por supuesto, va a cambiar, lo decía alguno de los invitados hoy, esas... Eh, leyes antiguas que están limitando, retrasando, yo les decía, sí, tenemos leyes que parecen o son del siglo XIX, están limitando nuestro desarrollo, la idea es abrir las compuertas para que ese desarrollo fluya de la mejor manera, obviamente siempre preservando y sin vulnerar los derechos laborales, sin vulnerar los derechos de los trabajadores, pero buscando formas creativas de hacer de esto mucho más dinámico. Me sorprende las respuestas que tenían, o por menos las inquietudes, pensé que iba a ir por el tema positivo o algo así. También lo plantearon, uh -huh. pero pusieron más énfasis en estas cosas, a mí también me sorprende yo pensé dije dije, lo primero va a ser eso, después va a haber que pelear con, con impuestos nacionales. Y no es tanto el énfasis que ponen en eso como en la formación, la capacitación, uh -huh. etcétera, los trámites, como reducir la cantidad de, de trámites, de sí. avanzar, ¿no?, aprender, me imagino, no sé, y llegar a. Pues. Sí, de incubar tu idea, es decir, aquello que tienes como iniciativa, tú dices, bueno, creo que poner un eh, servicio de courier digital puede ser maravilloso, un sistema de distribución de paquetes apoyado por mucha tecnología, puede ser una buena idea, sí, pero hay otras 10 cosas que tienen que ver con la formación de una empresa que no las conoces, entonces que haya alguien que te pueda asesorar, que te pueda dar la mano en las etapas iniciales para que tú formes tu empresa puede ser muy importante, la gente que hace software, la gente que hace eh, electrónica necesita laboratorios, un equipo de electrónica, hay equipos carísimos, 200 mil dólares, 100 mil dólares, que no los puedes comprar, no puedes acceder a eso. Entonces, si hubiera un laboratorio donde tú puedes ir un rato a prototipar lo que quieres hacer y ver si va a funcionar tu idea, si es correcta, eh, te puede ayudar mucho un laboratorio donde tú puedes empezar a hacer prototipos de lo que tú quieres desarrollar hacia adelante, también puede ser una muy buena iniciativa, donde el Estado puede apoyar. Hay la voluntad y el deseo del presidente, el vicepresidente de apoyar a las iniciativas, fundamentalmente los jóvenes que tienen que ver con temas digitales o temas de conocimiento, de ciencia, para darle impulso al país, para que los siguientes años podamos ir consolidando una economía ya no dependiente de nuestros recursos naturales como ahora, sino dependiente del de cerebro, de la inventiva, de la capacidad pensante de los bolivianos. Por eso se ha fomentado también las becas, etc. ¿no? Pero hay que ir articulando todo esto y convertirlo en un hecho económico. Personas solo de La Paz participaban, también han visto llegar a los otros departamentos. El día de hoy ha participado gente de La Paz, uh -huh. eh, Sorpresivamente también había mucha gente de Cochabamba, no sé si por casualidad de, de que estaban visitando el departamento o vinieron para el evento, la verdad no, no pude consultarles, pero había mucha gente de Cochabamba también. Vamos a hacer de todas maneras este viernes a las 3 de la tarde en Santa Cruz y la siguiente semana en Cochabamba, en Tarija, en El Alto, en Sucre. No, entonces vamos a ir avanzando en los departamentos para escuchar. Lo que ahorita estamos haciendo no es ni siquiera proponerle a la gente algo, sino escucharlos, escuchar cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido los problemas que han enfrentado y cómo podemos colaborar con la gente en esas necesidades. Siempre es un referente también como les ha ido a otros países, ¿no? O sea... ¿Refiero a aspectos que ustedes toman en cuenta o definitivamente van a construir algo con relación a los indicadores que se tienen en Bolivia? No, por supuesto, como te decía, hemos estudiado los casos de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Estonia, estamos viendo en Estados Unidos. Uh -huh. Son realidades distintas, obviamente, pero hay que estudiarlas, ¿no? hay que conocer qué es lo que se hizo. Eh, cómo está funcionando, si es exitoso o no y a partir de eso recoger las buenas iniciativas, las buenas ideas pero complementar siempre con lo que los bolivianos estamos viviendo día a día, con lo que necesitamos los bolivianos eh, y por eso estamos haciendo estos talleres para escuchar, para recibir las iniciativas de la gente. Vamos a colgar más adelante el proyecto de ley también en, en internet cuando tengamos ya un primer borrador. Eh, de esta ley de startups y también vamos a recibir iniciativas por correo electrónico, por redes sociales la Getic ahí, contacto arroba punto go punto go. los que quieran escribirnos en Facebook, en Twitter eh, a Bolivia y entonces pueden darnos sus ideas o enviarnos un documento, miren lo que están haciendo en tal país tomen esta otra idea porque lo que queremos es una ley lo más comprensiva posible de la temática y de la problemática que hay actualmente ¿Cómo les ha ido con la billetera móvil? aprovechando mira una experiencia uh -huh. muy muy interesante son más de 1600 productores de los cuales la gran mayoría son micro y pequeños productores que creo que no habían pensado nunca en que iban a cobrar por medios digitales, aquí no iban a tener aquí a tener un medio de pago electrónico no lo pensaron, no lo imaginaron y se vieron por la realidad, era además el único mecanismo posible para garantizar este claro. 15%, a aprender, pero lo hicieron muy rápido. Al principio nos decían, no, no entendemos cómo e hicimos los cursos, las capacitaciones, los acompañamos en las ferias y todo. Y al final ellos ahora enseñan a la gente, ellos nos demandan poder ser ellos los habilitadores de la, de la aplicación móvil, etcétera y, y asesorar a la gente en cómo habilitarla y creo que ha sido una experiencia muy interesante porque luego ya han pedido que se incremente este porcentaje, mm. han pedido que se utilice nuevamente la billetera electrónica para el doble aguinaldo si es que se da en esta gestión 2019, entonces creo que por ese lado ha habido una experiencia muy muy interesante, las empresas más grandes se han adaptado muy bien, por sí solas han ido eh, incorporando a sus sistemas no, como informáticos, que bien, más experiencia tienen eso? más capacidad, mm. eh, pero fundamental es esto, traer gente que no estaba pensando en O sea, la, la mayor parte de, la de las empresas son pequeñas. Sí, la mayor parte son micro. pequeñas, <ríe> micro pequeñas empresas que se han incorporado a la tecnología y la han utilizado para vender y reciben sus pagos en sus cuentas bancarias, etcétera, Y que se han formalizado ¿no? también. Y por el otro lado, un hecho para nosotros eh, importante porque hace unos días hemos alcanzado el medio millón de usuarios activos de la billetera móvil eh, y es un proceso de tres meses. En tres meses hemos incorporado medio millón de personas al uso de un medio de pago electrónico. Creo que es un éxito eh, muy importante y también para nosotros una experiencia significativa porque hay que atender medio millón de usuarios, ¿no? Con distintas problemáticas, distintas, eh, distintos hechos, desde que pierden el celular o que no logran habilitar o que el número de carnet estaba mal o que el número de teléfono, o sea, 100 cosas... Pero sí es una experiencia de atención que nos ha desbordado inicialmente, eh, hemos ido ampliando nuestro centro de atención, así todo es, es eh, el flujo es muy fuerte, ha ido bajando un poquito ya estos días, pero hemos estado así a niveles al límite, atendiendo hasta las 11 de la noche, sábados, domingos, feriados... Y sí, entendemos a veces la gente se molesta porque no la podemos atender a tiempo y todo, pero les pedimos disculpas cuando no hemos podido eh, ser oportunos en la atención. Pero sí creo que es una experiencia no solo para la GETIC, sino para el conjunto del país, sobre cómo implementar políticas eh, innovadoras, rápidas, eficientes, que permiten orientar, canalizar... Estos recursos que podían haber terminado en una importación que se dirijan a nuestro mercado interno, que fortalezcan a nuestros empresarios. Yo me acuerdo cuando se anunció el doble aguinaldo sí. del año pasado decían, sobre todo las cámaras empresariales, no los que van a sufrir con este proceso son los micro y pequeños empresarios, ellos van a cerrar, van a... De claudicar no van a poder con esta carga que es el que representa el doble aguinaldo. bueno hemos hecho una política que los beneficia por tanto estos pequeños empresarios microempresarios pueden asumir la carga del doble aguinaldo porque están ganando muchísimo dinero extra que no estaba previsto y con eso tranquilamente pueden asumir el doble aguinaldo. Entonces ese ya no es un motivo para que no se pueda pagar el doble aguinaldo. Si las empresas grandes y medianas pueden asumir esta medida, bueno, ahora los pequeños también. ¿no? Entonces vamos cerrando esas brechas que pudieran haberse abierto si es que no se asumían estas políticas. No, y me consta. Atendían hasta sábados. <risa> me atendieron hasta sábados. Eh, aprovecho estos minutos, Nicolás. Se habló esta jornada de una nube. ...para la información del Estado. ¿A qué, se, ¿A qué se refiere con esto? La de Entel. Uh -huh. Sí, Entel ha emprendido un proyecto muy interesante. Nosotros desde el año 2012-2013 sí. empezamos con la política de soberanía tecnológica, sí. ¿no? Y uno de los hechos fundamentales y una de las problemáticas centrales del país era que no teníamos alojamiento en el país, o sea, era muy costoso el alojamiento. Primero tenías que formar un centro de datos que no es una cosa económica, ¿no? para una empresa, para cualquier emprendimiento era muy caro y para una persona imposible. Eh, y segundo, tenías que contratar una conexión de internet que era mucho más cara a nivel eh, local que lo que ofrecían otras empresas. Entonces, la información de Bolivia, la producción de contenidos en la internet, estaba migrando a los grandes negocios que además están surgiendo en el mundo en la misma época más o menos, desde uh -huh. un poco antes, que son las nubes de Amazon, de Azure, de Microsoft o de otras empresas que prestan estos servicios. Entonces toda nuestra información se producía en Bolivia y se almacenaba en el exterior y luego cuando la consumíamos volvía a Bolivia. Los periódicos en general, por ejemplo, hoy en Bolivia tienen casi todos sus servidores en el extranjero, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y aquí en Bolivia nada. Entonces lo primero que se hizo con el Ministerio de Obras Públicas, uh -huh. por supuesto, fue el punto de intercambio de tráfico que hace que el tráfico nacional no salga al exterior, sino se quede antes iba a Miami y volvía. Tú consultabas una página del señor que está aquí al lado, eh, con su empresa, o de Aviala, yala es que tiene su centro de datos en Bolivia, y esa información iba hasta Miami y volvía a tu celular. Ahora ya no, eh, se queda aquí en Bolivia y el intercambio de la información eh, se hace aquí, se hace mucho más rápido. El siguiente paso fue para nosotros decirles a las entidades públicas, no a las privadas, que era prohibido, eh, eso salió en un decreto, eh, prohibido la información de los bolivianos, los datos de los bolivianos, de tu carnet de identidad, de tu título, de tu documento, de cualquier cosa, de tu propiedad en derechos reales, de lo que fuera, está prohibido que esté en el exterior. No podemos depositar nuestra información en servidores en el exterior que se someten luego a legislación extranjera. ¿eh? entonces claro la gran pregunta era para muchos y bueno entonces qué hago, pongo un centro de datos y todos empezaron a entrar en esa dinámica Entel eh, nos ha dado una muy buena noticia que es que ya han constituido una nube boliviana en Bolivia de nuestra empresa nacional de telecomunicaciones con sistemas informáticos de última eh, generación es OpenStack que es una plataforma libre que permite estos servicios de nube y que a partir de ahora vamos a poder eh, bueno no, no de esta fecha pero en los próximos meses vamos a poder acceder a un servicio que eh, igual que estas nubes de Amazon o de Microsoft o de cualquiera de estas grandes empresas, un servicio aquí en Bolivia. Entonces las entidades públicas ya tenemos un lugar donde alojar nuestra información, pero también las eh, empresas privadas tendrán la oportunidad de acceder a esos servicios, entiendo por precios muy competitivos, módicos. y Entonces ya empezamos a constituir esto que era la nube soberana, ¿no? es decir, una nube que esté en Bolivia porque la nube no es... No es de aire, las nubes son servidores físicos eso es se metálicos. Eso ¿no? es lo que se presentó hoy. Entonces, sí, sí, es esa nube que justamente va a permitir que los bolivianos eh, podamos almacenar información tiene en nuestro país. Eh, acceso al sector el privado? Todavía. También, eso, recién van a empezar Ajá. con el servicio, ¿no? Uh -huh. pero la nube tiene esa, esa esa visión, que es la de construir un, una plataforma aquí en Bolivia para los bolivianos público y privado. En adelante, entonces, el sector privado podrá también acceder. También. Perfecto. Voy con un tema más. Eh, eh, Pasen la presentación de la agenda digital, la construcción de la agenda digital. ¿Qué implica? parte de lo que nos estás hablando? Sí, mira, el viernes fue el día del Internet, 17 de mayo, y presentamos dos cosas. <coughs> Uno es nuestra agenda digital, la construcción, el inicio de la construcción de nuestra agenda digital como país, y por el otro lado un decreto que se aprobó el miércoles anterior que es el programa de inclusión digital. ¿Qué significaba para nosotros esto? Eh, lo que nos decía nuestro estudio y algunos datos que hemos actualizado es que más o menos el 70, un poquito más del 70% de la población boliviana uh -huh. accede ya a la Internet de forma más o menos regular. ¿no? Usa Internet, usa redes sociales y está comunicándose a través de, sobre todo, el teléfono celular. Uh -huh. Entonces... Eh, ese es un muy buen dato, es una muy buena noticia, ¿no? De un país hace 10 años el 7% de la población usaba Internet, hoy el 70%, 10 veces más. Sin embargo, también nos dice ese dato que casi un 30% de la población no accede, no puede, por distintos motivos generacionales, personas mayores que no han logrado adaptarse a la tecnología, eh, razones socioeconómicas, gente que por su ingreso económico no puede acceder a, a la Internet, eh, distintos factores que constituyen una brecha digital, es decir, las personas que ya estamos integrándonos y los que no. Y por el otro lado, dentro de los que ya utilizan, hay un grupo importante que su acceso directo a la internet son las redes sociales y alguna paginita. Eh, y el grupo más Penetrado con la tecnología que sí lo utiliza para estudiar, para hacer cursos en el exterior, para recibir información, descargar películas, músicas, así tiene un abanico mucho más amplio de uso del internet y un mejor conocimiento de cómo funciona. Entonces dijimos hagamos un programa de inclusión digital, a este 30% que no accede hay que traerlo, hay que jalarlo con el resto del país para que no se queden atrás. No somos un eh, gobierno, no somos un país que va a dejar en el rezago a la gente. Eh, lo hicimos con el plan de alfabetización, yo comentaba el otro día, yo me acuerdo en los años 90, principios de los 2000, cuando le preguntaban a los gobernantes por qué no hacen un programa de alfabetización como hacían en Cuba y tal, y decían por qué no, porque los que no saben leer y escribir ya son viejos, lo que vamos a hacer es enseñarle a los niños que luego van a crecer y sí van a saber leer y escribir y los viejos se van a morir y entonces ya no va a haber analfabetismo, ese, es, ese era el mecanismo, ¿no? que era indigno. Eh, no sé, la gente que ha estado en otro país donde no se entiende el alfabeto siquiera, eh, hay un senti sentimiento de impotencia cuando uno camina por esas ciudades porque mira un letrero y no entiende absolutamente nada, no, no entiende ni a qué se refiere, ¿no? Y es como ser incapaz de descifrar el mundo. Y lo mismo pasa con el mundo digital. Si no sabes usar el celular, te sientes impotente frente a todo el mundo que ya está agarrado de su celular y está haciendo cosas maravillosas con él y tú no puedes, ¿no?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 incorporar al, al programa. ¿no? Va a ser a nivel nacional, los nueve departamentos, entonces eh, empezamos con las ciudades, los, las áreas más marginales de las ciudades y luego vamos a tratar de ir llegando a las eh, áreas rurales ¿no? y vamos a dar equipamiento también en los espacios donde se desarrollan estos eh, cursos. Pero por el otro lado está bien, traemos a la gente que no ha podido todavía incorporarse a la tecnología, pero tenemos que seguir mirando al futuro tenemos que seguir proyectándonos como país, y esa es la agenda digital. Uh -huh. Y eso implica ya un reto muy complejo, que es en qué medida, en qué grado o de qué manera queremos que la tecnología influya en nuestra vida. Eh, la tecnología no es neutra, no es que está ahí y se la utiliza o no. No, la tecnología porta un sentido, porta una intencionalidad, y nosotros tenemos que saber administrar eso. ¿Queremos o no queremos que nos afecte? ¿De qué manera queremos que nos afecte? Eh, ¿Queremos que nuestros procesos electorales se hagan con voto electrónico? No queremos. Eh, en lo personal, por ejemplo, me parece mejor que no. Me gusta ese día, me gustan los domingos de elecciones, donde la gente sale, la gente participa. En otros países se vota desde la casa, ¿no? Con firma, en Estonia, por ejemplo, con firma digital, desde tu casa entras a la computadora y votas. Y ese es tu voto. A mí no, a mí me gusta que salgamos el domingo todos a votar y, y hagamos un acto democrático. Entonces, eso digo, no, hay que ver en qué medida, en qué grado, cómo queremos que afecte a nuestra cultura, cómo queremos que afecte en la música, cómo queremos que afecte... En la salud, en la educación, queremos computadoras, no queremos. En la educación yo sí quiero, quiero ver a todos los niños con una computadora. Eh, en la salud, por supuesto, queremos tecnología para curarnos, para sanar a las personas, pero hay que ir viendo dónde sí, dónde no, en qué grado, en qué medida, y entonces hemos formado cinco ejes fundamentales para la construcción de esta agenda, esta visión al 2025 de qué queremos respecto a la tecnología en nuestro país. Uno es economía digital digital. Eh, donde vamos a ver en la economía, en qué medida, en qué grado queremos que la tecnología se incorpore y transforme nuestra vida. El otro es eh, gobierno abierto, que significa cómo queremos que se transforme esta relación entre el ciudadano y el Estado. Hasta qué punto ponemos sistemas informáticos, qué sistemas informáticos, dónde faltan, qué metas nos proponemos en ese sentido. Eh, después tenemos tecnología para la vida o vida y tecnología, que es como queremos que afecte en la vida cotidiana, en lo más del día a día, eh, redes sociales, educación, salud, eh, todas esas cosas cotidianas, o eh, por ejemplo hay unos compañeros que hacen prótesis aquí en Bolivia, ¿no? a partir de uh -huh. elementos que compran, tal, hacen prótesis y venden a precios mucho más bajos que lo que cuesta importar una prótesis, eso es para las personas con discapacidad, eso transforma su día a día, ¿no? ahí la tecnología puede dar un gran aporte. Y así vamos clasificando, hay otro que es madre tierra y tecnología, cómo hacemos que esta relación entre naturaleza y seres humanos sea virtuosa y no destructiva, cómo hacemos que la tecnología nos ayude a eso, porque la tecnología también destruye, la tecnología hace guerras, la tecnología hace... Eh, golpes de estado, hace barbaridades queremos que los bolivianos nos sentemos durante estos meses a discutir y a debatir cómo queremos que la tecnología influya positivamente en nuestra vida en nuestro desarrollo y esa es la construcción de la agenda digital queremos terminarla para el mes de agosto para entregarla en el mes de la patria eh, una agenda digital boliviana terminada que ya nos dé los horizontes que queremos respecto a la tecnología con otro elemento fundamental que son los compromisos eh, si decimos sí que el Estado, aquí está la agenda, ahora que el Estado haga, la mitad de eso va a pasar, la otra mitad no va a pasar. Lo que queremos es que nos comprometamos todos, que se comprometan las universidades, los empresarios, las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos nos comprometamos en lo que nos toca para que estos, estas metas que nos propongamos de la agenda digital se cumplan. Y por eso es un proceso abierto y participativo de construcción. Agosto entonces se presenta. En sí. agosto. Muchísimas gracias, Nicolás, por la explicación y conversar estos temas y siempre bienvenido a Bellara. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Hace rato que no podíamos uh -huh. eh, compartir y explicar a la gente así con tanto detalle las cosas que estamos haciendo y cómo vamos proyectando hacia adelante las, eh, las actividades de la JETIC, que en realidad son actividades para que la gente, para que la ciudadanía pueda... Eh, avanzar como país en, en el aspecto tecnológico, digital y todas estas eh, cosas tan bonitas que se pueden hacer Cuando gustas, bienvenido siempre. Gracias Nos vamos a una pausa, el instante retornamos